la pantalla yo buenas noches um, um, ¿todo, todo bien por allá este víctor sí aquí pues ya con la, la cuarta semana de encierro pero en general todo bien sí bueno esperemos que esto no, haya, no pase más no que no sea más, que no se complique más sí. bien eh, Buenas noches muchachos, buenas noches a todos los presentes. El día de hoy tenemos un invitado especial, contamos con la, presenta, con la presencia de, de Víctor Orozco, algunos lo conocen, otros no, él es de Java Champion, también es Oracle Groundbreaker y de líder de la comunidad Java de Guatemala. El día de hoy entonces él nos va a presentar um, la introducción a Kotlin para desarrolladores Java y los dejo con él. Okay, solo Aquí. Eh, ¿Me confirman si ven mi pantalla o los slides al menos? Sí, lo sí. no, veo. Ok, bueno, eh, yo también voy a grabar esto para subirlo después. Entonces, eh, pues nuevamente, primero que nada, gracias por la invitación del día de hoy. Eh, Hoy voy a enfocar la presentación en, es una charla de nivel introductorio, para que tengan bastante claro lo que pueden esperar. Es una charla para presentarles Kotlin desde el punto de vista del desarrollador Java tradicional. En otras palabras, entiéndase el desarrollador Java de backends, el desarrollador Java de aplicaciones de escritorio, o que tiene alguna experiencia utilizando Kotlin en otros entornos como Android, donde es uno de los más populares. Entonces, eh, no bueno, vamos a hablar de corrutinas, independencias, compilación en nativo, pero sí de generalidades de cómo Kotlin puede funcionar como un lenguaje de programación alternativo sobre la máquina virtual de Java. Entonces, lo que yo quisiera preguntarles antes de empezar con esto es, ya sea por el chat o a través de audio, que me pudieran decir si ya tienen alguna experiencia con Java, qué versiones de Java están utilizando. A ver, chicos, no sean tímidos. Bueno, comienzo yo. Se si gusta. Eh, buenas ¿Sí? noches a todos. Eh, tengo experiencia con Java 7. Actualmente estoy haciendo a la fuerza con Java 8 fuertemente porque soy realista. En producción estamos utilizando Java 7. Estamos migrando algunas partes para Java 8. Sí que es una obligación aprender nuevas cosas y aunque la compañía no lo esté obligada ni nos esté diciendo tiene que estar para tal fecha, es ya momento que utilicemos Java 8. Entonces me considero eh, intermedio en el conocimiento de Java 8 y en la empresa estamos utilizando Java 7. Saludos. Ok, eh, aquí también mencionan que están utilizando Java Server Faces como desarrollo en Android. Aquí ya hay alguien en Java 11, 12, 13, 14 para desarrollos personales. Entonces, en general, tenemos eh, gente con distinta experiencia en Java. Esta es una presentación para Java Developers y yo les preguntaba la versión de Java porque me gustaría dejar muy claro algo: es que mucha gente argumenta que Kotlin es el nuevo Java, o sea, Java 2.0. Eh, cuando en realidad es un lenguaje de programación diferente con sus propias características y algo que es muy particular es que dependiendo a quién ustedes les pregunten va a decir, Kotlin va a reemplazar a Java o Kotlin va a eliminar a Java por completo pero la realidad es que hay ciertas condiciones que hicieron que Kotlin tomara más relevancia en Android pero no necesariamente vamos a eliminar Java de la noche a la mañana Hoy solo vamos a enfocarnos en factores técnicos para ir discutiendo un poquito este es el overview de la charla, va a ser una charla de 45 minutos, donde revisamos un poco de contexto para gente que no ha utilizado Kotlin, algunas de las características que a mí me parecen interesantes del lenguaje, una demo un poco más productiva, lo vamos a hacer en live coding de utilizando Kotlin y algunas construcciones que revisemos, y por último, ya comparar de la forma más amena y, digámoslo así, justa posible, en qué momentos podrían utilizar Kotlin, pues en qué momentos podrían utilizar Java y por qué no utilizar los ambos lenguajes de programación. Entonces, para hablar un poco del contexto, eh, yo les preguntaba quiénes ya habían utilizado Java, porque una de las primeras cosas que uno que tener, tiene que tener claro con Java es que Java en realidad son tres cosas. La, el equipo original de Son Microsystems es muy creativo al momento de nombrar las cosas, entonces crearon un lenguaje de programación denominado Java, que es su versión estable, por lo menos hasta este momento, es Java 11. Además de eso, crearon la Java Virtual Machine, o la, Java, o la máquina virtual de Java, y que actualmente se desarrolla como código libre en el proyecto OpenJDK. Y sobre la máquina virtual de Java, y para utilizar el lenguaje de programación Java, ellos proporcionan también bibliotecas o APIs, lo que se conoce como el Java Classpad. Ahí es donde encuentran ustedes la Java I.O. para manipulación de archivos, la Java XML para manipulación de archivos XML, streams, lambdas, todas aquellas bibliotecas características que podemos esperar de un lenguaje de programación moderno. Entonces, cuando uno dice la plataforma Java, a lo que en realidad se está refiriendo, es al conjunto de estas tres cosas. Si ustedes dicen soy un programador en Java, lo común es que se utilicen las tres cosas en conjunto. Pero como se ha demostrado durante varias ocasiones, eh, se pueden utilizar de forma independiente. La más común, que fue Java en Android, por ejemplo, en Android estábamos o estamos aún bajo las siguientes situaciones. En el caso del lenguaje, tenemos la mayoría de APIs correspondientes a Java 7 y lenguaje nivel 7. La máquina virtual en la que se ejecuta nuestro código no es OpenJDK ni una variante de OpenJDK, sino es una máquina desarrollada por el equipo de Google, ya sea en modo de Just-In-Time Compilation con Dalvik o en ARC como en compilación AOT. Y en el caso de las bibliotecas y las APIs, lo que nosotros tenemos en Android es el ClassPad de Java, o por lo menos parte del ClassPad de Java, porque no se incluyen cosas como Java Swing, más bibliotecas específicas de Google, como el Google classpath para manipulación y comunicaciones con servicios de Google. Ahora, ¿por qué hago esta distinción? Muchas de las personas que tienen interés o conocen Kotlin por primera vez, lo conocen a partir de antes. Específicamente porque luego de la batalla legal que tienen desde hace bastantes años Google y Oracle y Google, la versión de Java que utilizan en Android no se actualizó. Entonces, la impresión que tiene la gente que utiliza Java utilizándolo para programación en Android es la impresión que nosotros como desarrolladores Java backends teníamos hace aproximadamente 10 años, que es que se utilizaban construcciones de Java 7. Y probablemente el lenguaje no era lo más moderno que podamos encontrar o por lo menos no se fue actualizando a la velocidad que nosotros esperábamos. En su momento soportaron partes de Java 8, empezaron a agregar soporte a expresiones Lambda. Si no teníamos soporte a expresiones Lambda, pues utilizábamos Retrofit, pero en esencia este es el panorama de Java en Android. Estamos en Java 7, ejecutamos sobre una máquina virtual diferente y tenemos un classpad de Java parcial con el classpad de Google. Punto a nuestras eh, implementaciones. Entonces, eh, una de las cosas que en el sistema, si ustedes conocen programadores Java viejitos, esa gente que lleva más de 5 o 10 años como su servidor, es que a nosotros sí nos gusta Java como lenguaje de programación, y es la verdad, pero más allá de que nos guste Java como lenguaje de programación, nos gusta como ecosistema, porque la Java Virtual Machine es un entorno de ejecución muy estable cuando se utiliza correctamente con buenas herramientas en el momento que nosotros necesitemos depurar, realizar monitoreamiento en tiempo real. Y eh, este es un artículo que hasta cierto punto se ha utilizado de forma polémica de Server Size, en el cual le entrevistan a James Gosling, creador de Java, y dice que la mayoría de la gente, y es algo que yo concuerdo, habla de Java como un lenguaje de programación, pero a él particularmente le importa más Java como una plataforma de ejecución y, una de, y un ecosistema, que el lenguaje como tal, porque el lenguaje solo es una pieza que se ejecuta sobre un entorno de ejecución bastante probado. Uh, estamos llegando a los 25 años de existencia de la máquina virtual de Java y probablemente eso va a continuar ahí por lo menos durante unos 10 años más porque hay 25 años de ingeniería de los equipos de Sun Microsystems, Google, SAP, Apache, Red Hat, Oracle que han creado un entorno de ejecución, o por lo menos una máquina virtual, que es difícil de equiparar con otros entornos o ecosistemas. Entonces, dadas las características y las bondades de la máquina virtual de Java, mucha gente se cuenta que teníamos un entorno de ejecución bastante robusto, pero que el lenguaje de programación Java como tal es conservado, y eso es una característica que puede ser buena o mala, dependiendo desde de donde ustedes lo vean. Si ustedes son una empresa que continúa año con año y van desarrollando una aplicación durante 5 o 10 años, probablemente para ustedes sea una característica buena, porque Java es un lenguaje de programación conservador y cada vez que Java genera nuevas versiones, garantiza la compatibilidad hacia atrás. Eh, para mencionarles un caso, hace como 2 o 3 meses tuvimos un meetup acá en Guatemala y alguien de acá de la comunidad... ...nos hablaba de que él fue capaz de llevar una aplicación desde Java 1.4, presente en el año 2, hasta Java 14. Eh, lo hizo por diversión y porque necesitaba actualizar su, su aplicación, pero para mí es uno de los casos eh, bien interesantes que he escuchado durante toda mi vida. Esta aplicación era del sector bancario acá en Guatemala, entonces no era una aplicación cualquiera, era una aplicación robusta y que soporta bastantes usuarios a nivel país. Pero eh, eso es una característica de Java buena si lo ven desde ese punto de vista. Pero supongamos que ustedes van a iniciar un nuevo proyecto o sus proyectos no son del sector empresarial, sino son proyectos que van a hacer una nueva aplicación, están realizando un startup. Probablemente la, los ciclos de vida de sus aplicaciones sean cortos, entonces son aplicaciones que se renovan cada 2, 3, cuatro años probablemente ustedes estén más interesados en tener lenguajes de programación más modernos y que se atrevan a, digamos así, quebrar la compatibilidad hacia atrás y presentar nuevas ideas. Entonces, en esa línea, dentro de la máquina, del sistema de la máquina virtual de Java, han ido apareciendo con los años diversos lenguajes de programación, cuya propuesta es la que les acabo de decir. Yo tengo un entorno de ejecución robusto, este entorno de ejecución robusto a mí me gusta, probablemente le va a servir a mucha gente, pero mi propuesta es corramos un nuevo lenguaje sobre esta máquina virtual. Y en este slide tengo algunos de los que han sido famosos en su época, eh, probablemente los que siguen vigentes sean Scala, Groovy, Kotlin y en cierto punto Extend, pero son dialectos de Java mejorados o lenguajes de programación diferentes que se ejecutan sobre la máquina virtual de Java. Entonces, Kotlin, a pesar de la... Relativa novedad que se tiene. Ya es un lenguaje de programación que lleva aproximadamente nueve años en desarrollo. Entonces, tampoco es tan, digamos, así, tan software alfa o beta como se ha querido decir en algunas ocasiones. Ya hay bastantes proyectos en la calle y bastante gente que ya está dando soporte y proyectos en Kotlin. Entonces, eh, ¿qué sería Kotlin al final del día? Si nosotros analizamos Kotlin dentro del ecosistema de la Java Virtual Machine, los... Si sí, sí, lo comparamos con Java, vamos a notar lo siguiente. Primero tenemos la máquina virtual de Java como un entorno de ejecución. Conservamos las bibliotecas y el API o Classpad de Java que ya teníamos desde, nuestros, desde nuestro slide original. Y adicional a esto, tenemos un nuevo lenguaje de programación y en, para mejorar la experiencia del lenguaje de programación, incluye su propio caspa, que serían las Kotlin te Proporciona un entorno o una serie de rutinas que complementan a las rutinas que ustedes encontrarían en cualquier máquina virtual de Java, o hasta cierto punto, abstraen, y nos permiten manejo de cosas como listas inmutables, tipos de datos específicos de Kotlin, corrutinas, y es una biblioteca relativamente pequeña. Entonces, una vez que nosotros establecemos que no es lo mismo el lenguaje que el entorno de ejecución que el classpath. ganamos flexibilidad en los lenguajes de programación. Por ejemplo, adicionalmente a la propuesta estándar o la propuesta bandera de Kotlin, que es ejecutarse sobre una máquina virtual de Java, ellos tienen una segunda propuesta que probablemente hoy en día es la más popular, ejecutemos Kotlin como lenguaje de programación en Android. Lo que nos lleva a que tengamos como lenguaje Kotlin pero nuestro entorno de ejecución sea la máquina virtual ART o Dalvik en versiones viejitas de Android, las bibliotecas o el classpath de Java que se encuentra disponible en los teléfonos Android, más las bibliotecas específicas de Google y siempre el Kotlin ST de Leaf. Entonces, tenemos bibliotecas que hasta cierto punto son comunes a todas las implementaciones de Kotlin con Kotlin ST de Leaf, y los entornos de ejecución que pueden ser específicos, ya sea para una JVM o para Android, o podríamos ejecutar incluso Kotlin sobre entornos de ejecución de JavaScript. Por ejemplo, programar cosas en Kotlin que se ejecuten sobre V8, que es el motor de Node.js, o sobre SpiderMonk, y tener las bibliotecas y APIs que incluyen dentro del estándar ECMA, más las web implementations, y siempre conservar el Kotlin STDLift. Entonces, la propuesta de Kotlin es relativamente ambiciosa frente a otros lenguajes de programación que quiere ser un lenguaje de propósito general. Es más popular en algunos o en otros entornos. Por ejemplo, si me lo preguntan a mí, Kotlin es muchísimo más popular en el entorno de JVMs y en el entorno de Android que, por ejemplo, que Kotlin en JavaScript, que a la gente le parece interesante pero todavía no lo consideran un competidor, por ejemplo, con TypeScript o con el mismo CoffeeScript, que también son dialectos compatibles con JavaScript. Ahora bien, una última propuesta, que esto sí es bastante experimental, es que a partir de código Kotlin, ustedes pueden escribir ejecutables nativos que se ejecuten directamente sobre el kernel de Windows, Linux o Mac. Para esto, el lenguaje Kotlin, en lugar de utilizar una máquina virtual o un entorno de ejecución, lo que hace es que se ejecuta mediante un nativo compilado con LLVM que es un compilador que tiene bibliotecas compatibles, como por ejemplo para producir código en Kotlin, en C++, en C, y e interactúa con las bibliotecas propias del sistema, que por ejemplo en Linux serían Glib Y paralelo a esto, también existe una segunda forma de crear código nativo utilizando Kotlin, que sería a través de GraalVM nativo, que es un proyecto de reciente aparición de Oracle, que nos permite ejecutar código Java directamente en una VM o también compilar ese código Java para que se ejecute directamente en el sistema operativo. Entonces, de nuevo, preservamos el lenguaje, preservamos las bibliotecas estándar y nuestra plataforma sería GraalVM Native y las bibliotecas o APIs propias del Java Classpath. Entonces, quise si hacer esta separación. Porque la funcionalidad que ustedes encuentren en el Kotlin para Android va a ser ligeramente diferente a la que encuentren en el Kotlin para la máquina virtual de Java. Probablemente sea muchísimo más grande que la que encuentren en Kotlin para JavaScript y tiene sus propias aplicaciones para Kotlin nativo. Entonces, unas son más populares que otras y les puede servir al momento de crear diferentes aplicaciones. Ahora bien, si nos enfocamos en Kotlin como lenguaje para la máquina virtual de Java, que es el enfoque de la, de la charla el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ganar o qué, digámoslo así, podemos incluir dentro de nuestras aplicaciones? Primero, Kotlin sigue la misma disciplina de, de tipado de Java, que es tipado estático, y excluye es inferencia de tipos. Adicionalmente, tiene como ciudadanos de primer nivel a programación orientada a objetos y programación funcional, a diferencia de Java, las funciones son ciudadanos o bloques de primer nivel, y es interoperable con Java. Y esta probablemente sea la razón por la cual Kotlin es muy popular para las personas que ya ven utilizar Java, porque es un lenguaje de programación moderno, pero si se compara a otras alternativas como Scala, como Extend, la compatibilidad con Java... Ustedes ya saben Java, digo que ha implementado aplicaciones en Kotlin, bien va a ser compatibles sus aplicaciones entre código Java y código Kotlin en un mismo proyecto. De hecho, esa es la demostración pequeña que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, un dato importante es que cuando utilizan el compilador de Kotlin para la máquina virtual de Java, el bytecode que genera es bytecode Java nivel 6, lo que implica que va a ejecutarse bien sobre cualquier JVM que soporte Java 6, pero también se va a ejecutar bien sobre las máquinas virtuales incluidas dentro de la plataforma Android, que la mayoría son compatibles con Java 6. que implica que van a tener un lenguaje moderno, aunque el compilador se hace para producir bytecode relativamente antiguo, que su teléfono puede ejecutar todo ese bytecode compilado la topdex, que es el específico de Android, para ejecutar sus aplicaciones. Entonces, no sé si tienen alguna duda, esto solo era contexto para pasar ya al código, que es lo que probablemente ustedes quieran ver. Eh, sí, acá tienen una nota: Android tiene soporte a Java 7 y Java 8 limitado. Específicamente, lo que hay solo para complementar ese comentario: en el caso de Java 8, eh, soporta expresiones Lambda, pero muchas apps como NIO, por ejemplo, o como Try With Resources, no están completas dentro de Android. Y, pues, Java 8 ya se salió hace aproximadamente 6, 7 años. Y más allá de eso, el Java para Android nunca se, se actualizó. Eh, no sé si tienen otro comentario. Si no, continuamos. Esto fue solo establezcamos un punto de partida. Exacto. El soporte para Java 8 de Android, para las personas que hacen Android, suele ser muy limitado. Esa también ha sido mi, mi impresión, que... Eh, cuando ya conocen Java 11, Java 14, quisieran que muchas de esas cosas estuvieran en Android y probablemente las vayan a, a encontrar en Kotlin. Eh, entonces, continuando con esto, lo que les voy a mostrar en este momento son algunas características interesantes que me van a servir para hacer una pequeña demostración por si nunca han visto Kotlin. Posteriormente ya les muestro un proyecto más complejo o un proyecto sobre el cual ustedes puedan crear eh, aplicaciones backend completas utilizando Kotlin. Entonces, en el caso de Kotlin, eh, lo que llama más la atención al inicio es la inferencia de tipos. Si ustedes conocen otros lenguajes de programación, es bastante similar a cómo se realiza la inferencia de tipos, si utilizamos Swift o si utilizamos eh, Swift o si utilizamos que es que mediante, eh, similar a lo, a lo que hemos visto acá, se hace una clara distinción entre los datos que pueden ser mutables o inmutables. Ahora, ¿por qué es importante esta distinción? Cuando ustedes programan código de tipo multitrading, o quieren que sus aplicaciones tengan soporte multithreading, que es eh, ejecutar operaciones en backend, o ejecutar operaciones en un thread suspendido, por ejemplo, eh, es bien difícil hacerlo con datos mutables porque no podemos garantizar cuál es el thread que va a estar manipulando los datos de un objeto o variable en específico. Entonces Kotlin desde el lenguaje de programación nos permite crear instancias inmutables o que en otras palabras no podemos cambiar a menos que generemos una copia con los nuevos valores. Y por ejemplo, si nosotros aprovechamos la inferencia de tipos, a partir del dato que ustedes utilicen para inicializar la variable, va a inferir que por ejemplo este es un tipo string mientras que en el caso de mi dato mutable este es un tipo entero, pero si ustedes quieren mantener declaraciones explícitas donde se vea de forma adecuada el tipo de datos y no quieren mantener este nivel de legibilidad ustedes pueden crear una variable o un tipo de datos y acá por ejemplo Kotlin lanzaría un error porque estoy intentando forzar la creación de un doble cuando escribí el número pi, entre comillas, con otras palabras, estoy intentando declarar un string. Y también tenemos una cuarta funcionalidad, que sería la inferencia por retorno, que es que a partir del dato inferido o el tipo de dato de retorno que tenga nuestra función, automáticamente la variable out correspondería, o digámoslo así, utilizaría ese valor para el que él pudiera manipular o que pudiera almacenar la información. Entonces, acá colocaron un comentario, Google lanzó Kotlin First, donde da prioridad a Kotlin. Exacto, eh, en 2017, Google decidió que Kotlin iba a ser ciudadano de primera clase, con otras palabras, utilizar Kotlin como lenguaje de programación en Android. Entonces, a partir de 2017, cuando se hizo el anuncio en Google I.O., porque Kotlin despegó, estuvo seis años ahí como un lenguaje alternativo, un lenguaje de nicho, que muy poca gente conocía de hecho, y hasta que tuvo una plataforma oficial, se hizo popular y se ha ido haciendo popular en otros entornos fuera de Android, como los que vamos a probar el día de hoy. Entonces, si comparamos las funciones con las funciones o procedimientos que crearíamos en Java, algunas de las cosas interesantes es que las funciones no solamente pueden ser bloques top level, como sería en el caso de Java. Lo más parecido que nosotros tendríamos en Java serían bloques, en los cuales tenemos la declaración o firma del método, junto al tipo de dato de retorno explícito, y un bloque de instrucciones, que dicho sea de paso, no necesitan un punto y coma al final de cada línea. Una de las mejoras que ustedes van a encontrar también en otros lenguajes de programación es que si son expresiones simples, tenemos una sintaxis más concis para crear one-line function que a su vez son expresiones, o en otras palabras, dan un valor de retorno y se pueden combinar en otras expresiones, sean aritméticas, geométricas, lo que ustedes esta es una instrucción en expresión, mientras que la primera es una instrucción en bloque. Entonces, eh, me informa que está fuera de audio. ¿Me pueden confirmar si no está en su Si no, hacemos una experiencia. Ah, sí, de se, se, se recorta un poco de vez en cuando. Ok, se corta un poco de vez en cuando. Ok, denme unos segunditos y cambio de red para que me conecte. Mientras tanto, continuamos. Sí. A veces es la cámara que pone, se pone lento el... Okay, bueno. ¿Me confirman si mejora el audio? Sí, sí. Eh, solo vamos a probar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Mejora el audio? Sí mejoró. Ok, sí, es sí, la cámara. Sí, mejoró. Sí. Es la cámara, es la cámara. Yo creo okay. eh, deshabilita, digamos, la... Sí, la, la, la deshabilita por completo. La, sí, sí, no deshabilita y, y ahora al final cuando te hagan las preguntas se habilita nuevamente. Sí. Ok. Entonces, eh, una de las cosas interesantes que son propias de Kotlin es que nosotros también podemos tener funciones infix, o en otras palabras, funciones con las cuales podemos crear nuestros propios operadores. Acá, por ejemplo, tengo una función que recibe como argumento un valor entero y se este lo voy a combinar con otro valor entero original, denominándolo sumar 3. Y tengo la lógica de mi función que encima de todo, usa la sintaxis de one line expressions utilizando eh, eh, funciones como expresiones. ¿Cómo la utilizaría? Con algo tan simple como número entero, operador, otro número entero. Y ustedes pueden ir creando sus propios operadores, lo cual es bastante útil cuando están haciendo APIs más complicadas o quieren hacer APIs Kotlin First, que es como se les suele denominar. Cuando nosotros creamos APIs, que están pensadas para el ecosistema Kotlin, y muchas de las APIs que ustedes encuentran en Azure son basadas en utilizar operadores o funciones simples. Entonces, esto es una de las múltiples formas en las cuales ustedes pueden crear funciones y procedimientos usando Kotlin. Posteriormente, cuando nosotros queremos utilizar un lenguaje de programación orientado a objetos, necesitamos alguna forma de utilizar clases. Todos en programación aprendimos a que una clase es una plantilla o plano por mediante la cual podemos definir la estructura de un objeto y un objeto es la instancia de una clase. Definición del libro de Joyanes Aguilar, edición 2017. Entonces, las particularidades que tiene Kotlin frente a Java es que en Kotlin todas las clases heredan del tipo de dato Any, que es más parecido a lo que tendría un en este N a su vez, nos permite definir las clases de distintas formas. Tenemos, por ejemplo, una clase automóvil que hereda de vehículo. Implementamos un constructor manual con la palabra reservada constructor. Y a partir de acá hacemos una ya constructor del Pero podríamos tener un escenario donde vamos acortando la forma en la cual declaramos las clases con una clase consigo en la cual declara un automóvil, conductor autor que tomó, que a su vez hereda de vehículo y vehículo... Este, como argumento, ...el parámetros que se le había enviado al constructor original. Eh, ¿Se le sigue cortando? Sí, no. en realidad sí. Sí, sí, sí, se escucha. La sí, sí. Pero que será... salió un rato, Víctor Más sí, se... sí, sí, uh, es que se escucha está como entrecortado si, ¿sí? puede ser algún problema con su proveedor con su, con su... ya, sí, está, ya, ya volvió, volvió ya volvió si no, como todo el mundo ahora para, para en su caso Ok, volví, me confirmo si me escuchan y si ven la pantalla y si se escucha mejor. Sí, te oímos. Sí, sí. Ok, bueno. Adelante. Bueno, esperemos que con esto, es que acá en la casa tengo dos redes y por rato se satura uno, se satura otro, entonces es un juego de azar. <risa> ok, entonces, como había comentado, a partir de una clase, nosotros tenemos una clase concisa, como en el caso de la clase automóviles, en la cual... Como yo ya sé cuáles son los argumentos del constructor, estos argumentos del constructor los puedo pasar a superconductor. Entonces, mi versión concisa sería exactamente el mismo código que yo tengo a partir de la clase original, pero declaro el constructor dependiendo la cantidad de argumentos que yo tenga, si no son muchos argumentos, puedo declararlo directamente en el título de la clase vean que la firma de la clase no se altera, sino simplemente tengo una alternativa para declarar. Ahora bien, en el caso de las propiedades, que es una de las cosas que más les gustan las personas que utilizan Kotlin, es que cuando nosotros declaramos propiedades dentro de una clase en Kotlin, estas inmediatamente se convierten en campos y métodos de acceso. Lo que implica que si yo declaro una propiedad marca, Puedo esperar que automáticamente esta propiedad, si lo voy a utilizar en modo compatibilidad con Java, genere el método GetMarca y SetMarca. Lo mismo para Modelo, que genere GetModelo y SetModelo. Y en el caso de Motor, si yo quiero personalizar los métodos de acceso, los mutadores y consumidores, en este caso puedo definir mis propias implementaciones de Set y Get. Entonces... En el caso de las clases, si nos... Eh, me confirman si se ve la pantalla. Acá Fernando me dice que no se ve. Sí, yo veo ah, la sí. pantalla. Ahora sí, si sí, sí, se ve. Gotting, gotting o en clases, Fernando. Okay, lo siento, Fernando. Bueno, eh, bueno, entonces, en el caso de las clases, si nosotros queremos clases que solo sirvan para manipular y llevar datos desde un punto A de nuestro programa hasta un punto B de nuestro programa, nosotros podemos escribir clases o data carries, que son una clase, digamos así, una categoría especial de nuestras clases, para lo cual tendríamos, por ejemplo, una forma corta donde directamente en la declaración de la clase nosotros establecemos las propiedades, mientras que Podríamos incluso generar una data class que, adicional a definir nuestras propiedades, nos permite definir métodos universales como equals, hash code y toString. Entonces, son otra forma de generar clases y de generar código muy conciso. Entonces, estas serían algunas de las características importantes. Dentro de Kotlin, también tenemos una forma de crear instancias únicas, o en otras palabras, singletons, directamente en el código y sin necesidad de utilizar patrones de diseño. Entonces, en lugar de nosotros utilizar una clase normal, la declaramos como object y podemos asumir que automóvil es un singleton. Y directamente, sin necesidad de declarar una variable, invocamos comportamientos dentro de, este, sí, dentro de este singleton o lo podemos utilizar como un objeto normal y lo utilizamos como por ejemplo acá como un argumento dentro de otra función. Entonces, para las personas que conocen Java si todas estas funciones les están pareciendo muy básicas es porque en realidad el objetivo de Kotlin es ser un lenguaje amigable para personas que ya saben Java o que por lo menos la primera vez que ven construcciones sencillas con Kotlin, ustedes puedan utilizarlo sin tener ningún problema o por lo menos sea legible mientras aprenden Kotlin. Entonces se dice que existen dos tipos de programadores en Kotlin, los que ya saben Kotlin y los programadores que están por aprender Kotlin y programan Kotlin como si fuera Java. Con tiempo, ustedes van aprendiendo nuevas formas de chao Pero, por ejemplo, una pregunta: ¿qué hay con la concurrencia con Object? Entonces, esta sería la parte interesante, porque dependiendo cómo utilicemos Object, Object por sí solo va a ser una instancia singleton. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar semáforos, y dependiendo cómo implementemos la concurrencia, si lo hacemos con la compatibilidad con Tread, la tendríamos que manejar manualmente. B, si lo utilizamos, por ejemplo, con corrutinas, que sería la forma avanzada, el entorno de corrutinas nos garantiza que solo haya una corrutina manipulando el objeto. No es necesariamente inmutable, pero lo recomendable sería utilizar corrutinas. Eh, y dice aquí, los que programan Kotlin al estilo Kotlin, pero todos al inicio utilizamos Kotlin al estilo Java. Exacto. Yo de hecho todavía lo utilizo como Java porque me muevo muchas veces del lenguaje de programación. Entonces es una de, de sus características. Ok, una advertencia, para irles ya mostrando un ejemplo que sé que es lo que ustedes quieren ver. Dentro de Godmin no existe la palabra estático, no existen los métodos y propiedades estáticos. Esto es similar a cómo se si utilizarían los companion objects dentro de Python. Por ejemplo, en Python lo que se propone es que podemos crear objetos complementarios que pertenecen a una clase y no necesariamente a una instancia dentro de la clase, lo que en Java conocemos como un método estático. Dentro del Companion Object, por ejemplo, nosotros podemos crear nuestros comportamientos o funciones, y si los anotamos con la anotación arroba jvm static, el equivalente que genera en banco es un método estático. De lo contrario va a generar, un objeto cuya complementación es correr y se puede invocar directamente desde el nombre de la clase. Y si quisiéramos algo más parecido a lo que tenemos en Java, siempre queda la opción de utilizar un objeto automóvil en el cual tenemos un singleton y que este singleton tenga funciones que podemos ejecutar directamente desde la aplicación. Una de las cosas interesantes del Kotlin y que de hecho yo soy bastante escéptico de su uso, por lo menos si no se usa correctamente, es o son las extension functions. Dentro de las extension functions, nosotros podemos tomar clases ya existentes, como en este caso string, o clases que nosotros no controlamos a partir de otros programadores, y podemos agregarles funcionalidad. Por ejemplo, acá yo estoy utilizando la función último car para obtener el último carácter dentro de esta... Eh, crear una función para obtener el último carácter, y escribo una implementación como expresión, donde obtengo el último carácter eh, a partir del largo total de la cadena, menos uno. Y posteriormente, dentro del contexto de mi programa, yo puedo esperar que todos los strings tengan esta nueva función implementada manualmente por mí, que son el último carácter. Luego es una de las características que les gusta mucho a las personas es que el chequeo de nulos en Kotlin es explícito. No es que Kotlin no soporte nulos, y ese es un concepto que mucha gente entiende de, de forma, digamos así, complicada al inicio. Muchas personas creen que Kotlin no soporta nulos, pero en realidad sí lo soporta, como cualquier otro lenguaje de programación que se ejecuta sobre la JVM. Lo que Kotlin hace es que les exige a ustedes, como programadores, que sean explícitos en decir este va a ser un tipo de dato abierto, cuyo valor sí puede ser nulo, para lo cual utilizan el signo de interrogación. Una vez que el dato es abierto y pueden declararlo como abierto, les va a permitir manipularlo sin inicializarlo y va a ser el mejor esfuerzo para detectar tempranamente los errores de compilación. Con los eh, objetos abiertos, efectivamente pueden obtener un signaling Null pointer exception, como dicen por acá. Eh, sería lo más parecido a programar nulos en Java y en algún momento los van a necesitar si están interactuando con bibliotecas que fueron creadas para Java o en otras palabras, que pueden dar nulos como resultado. Pero, eh, digamos así, esto solo deja a la responsabilidad del programador que ustedes puedan utilizar Kotlin. Sería como Bala, sí, exactamente. Es algo que he visto en Bala y me parece que también lo he visto en TypeScript. Entonces, no es que los nulos no existan, Solo que al programador se le dice, explícitamente tenés que declarar que el dato es abierto, por lo tanto puede ser nulo. Al momento que lo utilices, tenés que hacer los chequeos de nulos. Y si no te importa el chequeo de nulo, te lo podés saltar utilizando el doble signo de admiración. Eh, ¿Me confirman si se ve la pantalla? ¿Qué diapositiva tienes en pantalla, Víctor? ¿Qué número de diapositiva? 21. Estamos viendo la 15 ahorita nosotros. 21. ¿Alguien más? No, Yo Estoy viendo la 21. Yo veo la 15. Yo estoy viendo la 21. Ok, creo que es como el, el, la, la Al ser cosa del Mir porque hay gente que sí veía la 21. Así parece que la herramienta sus detalles. Desde la, bueno, pues. ¿Ahí todos ven la 21? Correcto. Sí. Ok, entonces eh, ya pueden, pueden burlarse de Google Meet. Eh, que algunos <risa> me hacen, si algunos más en cierto sentido. <risa> ok, entonces, eh, por último, una de las cosas interesantes de Kotlin y que van a ver en las nuevas versiones de Java, de hecho, es la aparición de Smart Cast y Pattern Matching. Estos conceptos son relacionados con tipos de datos algebraicos, pero los vamos a simplificar el día de hoy. Generalmente, cuando ustedes quieren hacer un casting dentro de Java, ustedes tienen que hacer un casting explícito, de decir que, por ejemplo, si automóvil originalmente es una instancia de automóvil que pertenece a la jerarquía de vehículo, tendrían que hacer el casting, convertirlo, y solo después de convertir el valor, ustedes lo pueden manipular. En casting, por ejemplo, utilizando el operador IS, yo puedo hacer el casting y chequear si auto efectivamente es una instancia de automóvil, y si sí lo es, ejecutar el bloque if junto con un SmartCast automático. Entonces, el casting se hace automático si coincide el tipo de data específico de Auto1 con el chequeo que estoy haciendo. Y en el caso, por ejemplo, de Pattern Matching, yo podría utilizar la instancia de Auto1 dentro de un bloque de tipo when que a su vez es una expresión, en otras palabras, retorna un valor. Y chequeo, si es automóvil, ejecutar un comportamiento y retornar el valor que se obtenga acá. Si es motocicleta, ejecutar otro argumento y retornar lo que se ve acá. O de lo contrario, si no calce de ninguna de las detección de los patrones, puedo decir la excepción, esto es un vehículo de los ojos tristes, que no sé cuál es su instancia concreta. En el caso de las colecciones, que esto es algo que también se empezó a ver a partir de Java 13, es que nosotros tenemos métodos abreviados para crear colecciones y estas colecciones a su vez ya son streams que pueden ser procesados con expresiones lambda. Y si por ejemplo quiero utilizar un predicado, para ciertas expresiones ni siquiera se necesita que coloquemos en lambda completo. Basta con que coloquemos el criterio que retorna verdadero o falso. Kotlin sabe que filter lo que hace es recibir predicados e inmediatamente ejecuta la lógica. Entonces, si comparamos esto con Java, para empezar tenemos una forma concisa de declarar las listas. No tenemos necesidad de poner punto .stream, y a partir del stream procesar, y luego de procesar el stream, recolectarlo nuevamente. Porque de nuevo, es un nuevo lenguaje de programación. Entonces, estos eran algunos datitos interesantes que les pueden servir, o les pueden parecer atractivos al momento de implementar sus proyectos. Ahora, ¿qué implicaciones hay para gente que ya utiliza Java? La primera es que las convenciones de nombrado de Kotlin son exactamente las mismas que en Java. Lo que implica es que los tipos, clases o objetos van en uppercase, mientras que los métodos y propiedades van en lower camel case. El punto y coma es opcional, como vieron en todos los slides. Mantenemos la convención reversa en el nombrado de paquetes y podemos tener múltiples clases por archivo. No estamos obligados a que un archivo sea una clase, yo sigo recomendando que lo utilicen de esa forma porque es la forma que me parece más elegante, pero no es la única. Pueden tener 20 clases si desean en un archivo. Eh, eso sería complicado de, con software empresarial, pero es posible. Y, por último, los paquetes que ustedes declaren en su código no deben de coincidir directamente con los nombres de los directorios. Entonces, eh, vamos a utilizar... Una pequeña demo, solo déjenme compartirles otra pantalla. Yo sé que lo que ustedes quieren ver al final del día es código. Vamos a cambiarnos de pantalla y les comparto mi ID. Ok, me confirman todos si ven eh, IntelliJ. Sí, sí. En sí, este momento es un tele y un proyecto vacío. Correcto. Las clases son muy prácticas. Perdón, perdón, se le dio, Víctor. ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí. Eh, Ahorita se te vea entrecortado. Ok. Ok, le, le dio tos a mi audio. Voy a tratar de hablar un poco más despacio. Ok, lo que yo tengo acá es, por ejemplo, uno de los proyectos creados con los arquetipos oficiales de JetPrint, que son los creadores de Kotlin. Si observamos el proyecto, yo lo hice intencionalmente con Maven, porque es un proyecto que eventualmente podríamos ejecutar directamente en la terminal sin necesidad de utilizar un IDE. Una advertencia que les tengo que hacer en este momento es que dependiendo cuál sea el entorno donde utilicen Kotlin, no todos los CIDES les van a funcionar. ¿A qué me refiero? En las pruebas que yo he realizado de los cuatro grandes IDEs de Java, entiéndase NetBeans, IntelliJ, Eclipse y Visual Studio Code, no todos tienen la compatibilidad que uno desearía o por lo menos esperamos de proyectos, si venimos acostumbrados, de proyectos en Java. Eh, funciona más o menos así. En el caso de NetBeans, JetBrains fue explícito y dijo que no iba a dar soporte a NetBeans porque no existía la suficiente comunidad para justificar inversión. Entonces, el soporte Kotlin en NetBeans está muerto. En el caso de Eclipse, el lenguaje es bien soportado, pero lo que no funciona bien es utilizar proyectos híbridos. Si, por ejemplo, ustedes quieren hacer una aplicación que corre en Tomcat, y que a su vez tenga Java y tenga Kotlin, eso no funciona en Eclipse, porque el plugin que utiliza Eclipse para aplicaciones web, que es WTP, no soporta los proyectos híbridos. Yo peleé durante tres días y no pude, luego me di cuenta que hay un bug declarado desde 2017, y ahí va a continuar a menos de que la gente haga presión para utilizar Kotlin en Eclipse. En el caso de Visual Studio Code, existe un plugin comunitario que funciona más o menos bien a nivel de lenguaje, y en el caso de IntelliJ, si lo que ustedes van a hacer es programar Kotlin para Application Servers, entiéndase WebLogic, Payara y demás, tienen que pagar sí o sí la versión Premium de IntelliJ o se la pueden ganar en el Meetup del día de hoy, que está valorada en como 400, 500 euros, una cosa así. Pero si lo que van a hacer es microservicios, ya les bastaría, por ejemplo, con la versión Community. Entonces, esas es las advertencias que les tengo que hacer. No todos los IDs en Java soportan Kotlin como ciudadano de primer nivel. Eh, ok, entonces vamos a empezar a crear un pequeño proyecto. Dentro de mi proyecto en Maven, el único cambio que hice a partir del arquetipo es que utilicé o forcé que la versión de Java que utilice el compilador de Maven sea Java 8. Por defecto, si ustedes no fuerzan una versión de Java en Mainland, lo que va a intentar hacer es compilar hacia ByteCode de Java 5, lo cual es complicado en mi entorno porque yo estoy utilizando Adopt OpenJDK 11. Adicionalmente a esto, la única dependencia extra que tienen que utilizar al momento de que quieren hacer proyectos con Kotlin es utilizar Kotlin STL, que como vimos en los slides anteriores, tiene todas las funciones o funcionalidades que esperarían que soporten el ejecutar y crear proyectos con un lenguaje de programación como Kotlin, entre otras cosas, colecciones inmutables, expresiones Lambda específicas de Kotlin, digamos así, extensiones a la API original de Java, para lo cual también tiene una extensión específica para JUnit, y como en cualquier arquetipo de Java, tenemos JUnit como dependencia. Adicionalmente a esto, el arquetipo les va a proponer que ubiquen todo, y todo el código fuente dentro del directorio SRC, Main y Kotlin. Y para probar si su proyecto funciona, acá por ejemplo voy a utilizar eh, Java 11, Java menos versión, el compilador de Java 11. Y como si se tratase de un proyecto en Java, se puede hacer MBN Clean Package y producir ni ejecutable, que podrían producir desde una aplicación de escritorio hasta un Word file desplegable en un application server o incluso un microservicio utilizando completamente Kotlin. Entonces, esto es lo más Java que ustedes pueden llegar hacia un entorno utilizando Kotlin. Entonces, vamos a empezar. Si, por ejemplo, creáramos el ejercicio clásico que hacemos en nuestras primeras clases de programación, nosotros podríamos crear una clase vehículo. Y puedo decir que, por favor, yo quiero crear dos propiedades. Una propiedad de tipo string correspondiente a marca y una propiedad de tipo integer correspondiente a modelo. Luego de esto me confundí porque estoy utilizando Java, entonces aquí tenemos un tipo de dato básico y un tipo de dato wrapper. Y si utilizan el IDE adecuado, entonces pueden venir... Y generar su constructor utilizando marca y modelo, pero además de esto necesitan encapsular los datos, entonces vamos a generar eres y seres. Esto no lleva mucho tiempo si usan un buen ID, pero hasta cierto punto es algo a lo que estamos acostumbrados los que venimos de Java. Si, por ejemplo, yo quisiera implementar exactamente la misma clase utilizando Kotlin, vamos a colocar vehículo KT. Yo podría entonces declarar la clase vehículo KT y directamente decir que es un data carry. Una vez que tengo el data carry, entonces yo puedo decir que voy a necesitar colocar una marca. Eh, Víctor, disculpa, um, ¿Sí? se nos quedó congelada la, la pantalla algunos. en eh, los que sí vean la clase en Kotlin. Sí, sí, yo veo vehículo. Yo veo también vehículo KT marca sí. sí, entonces sí es cosa del MIT. Eh, bueno, ahí no va a ser mucho. Eh. <risa> entrando y salgo, bien, trataré de entrar salgo algo bien entrar a la reunión. Gracias. Búrlense de Google MIT. Ok, sí. entonces, si en este caso yo quisiera crear un Data carries, cuyas propiedades sean inmutables, yo entonces declaro exactamente el equivalente en Java, solo que ahora digo quiero que la propiedad marca sea inmutable y la declaro como val, y quiero que la propiedad modelo también sea inmutable y la declaro como val. Y adicionalmente, puedo establecer que si el usuario no proporciona argumentos, puedo tener argumentos predeterminados donde la marca es malda y el modelo es un modelo creado en 1999. Entonces, para fines prácticos, estos Data Carriers, aunque son, el, digamos así, una de las características más pronunciadas o anunciadas de Kotlin, no necesariamente van a ganarse el mundo utilizando un Data Carrier. Y como esto es una, una, una ponencia para programadores Java, sepan que Java ya tiene una forma de definir sus Data Carriers a partir de Java 14. No es tan poderosa como la de Kotlin, pero sí ya existe dentro del mundo Java. Ok, una vez que nosotros declaramos esto, vamos a ir continuando el polimorfismo. Entonces, creamos una nueva clase. En este caso va a ser automóvil. Y dentro de automóvil voy a empezar a agregar las propiedades de mi automóvil. Entonces, vamos a combinar código en Java con código en Kotlin. Decimos una clase automóvil. Mi clase automóvil tiene una marca de tipo String y tiene un modelo de tipo int, y a su vez lo que hace es heredar de la clase vehículo. Noten que utilicé vehículo no vehículo kt. Entonces estoy siendo explícito en decir que estoy heredando a partir de la clase en Java. Y en el constructor definido previamente en la clase en Java, yo lo que hago es propagar los argumentos desde la clase original hacia la clase paso eh, hay gente que sigue con el problema, confirmenme si siguen viendo la clase de automóvil en cuarto. Sugiero que para lo, que los que tienen problemas, he notado que cuando pierden sí, el enfoque, no. la ventana de la reunión, como que se queda congelado. O Entonces sea, probablemente fue que salieron y, y luego volvieron a entrar y se tiene, eh, se queda congelada la pantalla en esa opción. Prueben refrescando el, el browser. Yo estoy viendo okay, quieren con... deshabilitar la cámara. Creo que a la gente le funciona eso. Sí, también. Ok, eh, bueno. Todo normal algunos. Ok, entonces, en mi caso, yo tengo una clase definida en Kotlin, la cual yo heredo a partir de una clase en Java. Y si necesito comportamientos específicos, entonces podríamos decir que la clase automóvil tiene un método avanzar y dentro de avanzar tengo un comportamiento. Entonces voy a imprimir, por ejemplo, soy el auto y utilizo la interpolación de strings o en otras palabras, en lugar de concatenar, leo directamente propiedades a través de una expresión y el color leemos nuevamente. This. Modelo, perdón. Modelo. Ahora, para las personas que ya utilizan Java, ¿qué tan diferente les parece este código en relación a lo que ya conocen tradicionalmente? ¿Les parece igual? No setters, no getters, igual, exacto. Entonces, como parte de esta jerarquía, además de crear un automobiles, como Kotlin es fácil de programar, vamos a crear una motocicleta. Entonces decimos class motocicleta, para la cual voy a implementar un constructor. Entonces mi constructor es que la marca es de tipo string, y igual establezco que la marca por defecto va a ser una itálica, porque es la más popular en México y Centroamérica. Y el modelo probablemente sea una 2020, antes de que iniciara toda esta crisis. lo de eso, heredamos de vehículo, y nuevamente propago hacia el padre, tanto la marca como el modelo, y estoy haciendo parte de la jerarquía. Entonces, creé el ejemplo típico que vemos en un curso de programación orientada a objetos 1 o 2, donde tenemos una clase o interfaz padre, y a partir de esta, las clases hijos, implementan cierto comportamiento. Si, por ejemplo, dentro de mi clase original en Java, yo hubiera forzado a que además de esto, nosotros tengamos que crear un método avanzar, hubiera declarado una implementación por defecto, vamos con system.o, soy un vehículo, y avanza. Dentro de Kotlin, yo tendría que ser explícito y decir, necesito sobreescribir el comportamiento de avanza. Entonces, en lugar de utilizar una anotación, utilizo la palabra reservada, override. Mientras que en motocicleta, yo estoy contento con el comportamiento original y no me veo forzado a implementar una anotación o una instrucción específica, perdón, para hacer el override. ¿Y si, qué pasaría si queremos un singleton? Un objeto específico. Por ejemplo, un caso que se dio bien particular en Guatemala, es que nuestro presidente el año pasado creó, eh, compró un barco que nadie sabe para qué sirve, pero Guatemala tiene un buque de guerra actualmente. Entonces, en lugar de utilizar CLAS, utilizaríamos op, lo que garantiza que nuevamente nosotros tengamos un singleton a partir de nuestra clase, y esta clase a su vez hereda de vehículos. Entonces, al momento que nosotros heredamos de vehículo, podría, por ejemplo, a vehículo también agregarle un constructor vacío o predeterminado. Y dentro, dentro de nuestro barco, heredo ese conductor predeterminado y garantizo que sea exclusivamente un singleton. Ahora, ¿cómo se utilizarían desde el lado Kotlin y cómo se utilizarían desde el lado Java? Si voy al Hello World en Kotlin, yo podría hacer por ejemplo lo siguiente, declarar una variable vehículo 1 que es de tipo vehículo y a la misma forma declarar una variable vehículo 2 nuevamente de tipo brick y vehículo 3. Estas son variables que de momento todavía no están inicializadas, pero para crear la instancia de vehículo 1 yo podría decir necesito crear el automóvil. El automóvil tengo que ser explícito con la mac entonces le voy a colocar Toyota y el modelo es 2010. Mientras que vehículo 2, no quiero un automóvil, quiero una motocicleta. Y la motocicleta, a menos de que yo especifique cuáles van a ser los argumentos del constructor, él va a tomar los valores por defecto. Entonces no estoy obligado a colocar todos y cada uno de los argumentos. Y en el caso de vehículo 3, como yo tengo un singleton que representa al barco, yo podría decir, quiero el singleton representado por barco Jimmy que definimos previamente. Entonces, yo podría, luego de esto, ejecutar sus comportamientos y decir, quiero que el vehículo o no avance. Y dependiendo de la implementación que esté dentro de mi clase, puedo ejecutar directamente en el ID este código. Vamos por acá. Y el resultado sería... con Java Ok, entonces, este es el error que les mencionaba. Que en algunos momentos, es decir que la versión 5 de Java no está soportada. Ahora, ¿qué deben de hacer? ¿Qué creen ustedes que voy a hacer en este momento para resolver este error? Lo primero es chequear que en el POM esté bien, que esté declarado Java 8. Y si esto no funciona, aplicamos la vieja confiable. cerramos y volvemos a abrir. Voy a abrir nuevamente el proyecto. Mientras esto, aquí tienen una pregunta, ¿cómo se define el singleton? Ahorita se lo voy a mostrar. Ok, regresó el proyecto. ¿Me confirman si regresó a la pantalla? Sí, ahí se ve el, el ID del, del... El ID, ok. Entonces... El punto A. Veo el POM. Sí, sí, el POM. Ok, entonces, algunas personas tienen que ver el código. Se congeló. A ver, voy a parar y volver a compartir. Creo que Google Meet estaba quedando de ver el día de hoy. ¿Okay? ahí tienen que ver código en en Sí. Ahora sí, es correcto. Ok, entonces acá te hacían una pregunta, ¿cómo defino el singleton? El singleton se definiría, en lugar de declararlo como class, lo declaran como object. Esto garantiza que solo exista una instancia del objeto. Y en este caso mi objeto lo que está haciendo es heredar a partir de la definición original de vehículo. Ok, entonces, ¿cuál sería el resultado? Aquí generé una variable denominada V1 y todas estas son variables polimórficas. Lo que significa es que pueden utilizar o tomar distintas formas dentro de la jerarquía. En este caso las tres son de tipo vehículo, quité el punto y coma porque esa es... Eh, costumbre de programador Java, y posteriormente inicialicé cada una de estas variables con diferentes instancias polimórficas. Un explícito donde tengo que pasar los argumentos, un implícito donde no estoy forzado a pasar los argumentos, y se asume que se van a tomar los argumentos por defecto, y el singleton que declaré utilizando la palabra reservada object. Al final del día, si ejecuto este ejemplo, mi resultado es que se compila con la máquina virtual de Java, se ejecuta con Adobe OpenJDK On, y me dice, en el caso de vehículo 1, soy el auto Toyota modelo 2010. Pero si, por ejemplo, yo utilizo vehículo 3.avanzar, ¿cuál debería ser la salida de acuerdo al programa que hemos estado trabajando? Les voy a mostrar nuevamente la definición de vehículo. Este está hecho en Java. podría ser la pregunta de la licencia, pero todavía no. Exacto, soy un vehículo y avanzo. Entonces, si ejecuto esta parte, la salida es, soy un vehículo y avanzo. Exacto, correcto, Más. Ok, entonces, por último, y si lo quiero invocar desde Java, porque se me ocurrió que voy a tener ahora una clase denominada Hello JDM cuál va a ser la apariencia de mi código. Entonces, nosotros necesitamos declarar nuevamente variables polimórficas B1, B2 y B3. Y estas variables necesitan ser inicializadas. Entonces, decimos nuevo automóvil. Y además de esto necesito public static, void main, string, args Porque no puedo utilizar funciones de primer nivel en Java. Ok. Declaro una instancia de vehículo al momento de utilizar el automóvil, me veo obligado a definir su marca, por ejemplo, Opel, que sea un Opel 2010, mientras que en B2, como el objeto es un concepto exclusivo de Kotlin, yo debo de tener alguna capa de compatibilidad, y de hecho la mayoría de construcciones específicas de Kotlin tienen compatibilidad hacia Java. Entonces, si yo quiero obtener la instancia de base, Automáticamente, el eh, byte que mira, el me dice, dentro de este singleton existe un objeto representado por instancia, que es el único que va a manipular. Entonces, si en algún momento ustedes han leído el libro Effective Java de Joshua Block, van a ver que muchas de las capas de compatibilidad de Kotlin hacia Java son diseñadas con los patrones que se presentan en ese libro. Con lo cual garantizan de que yo, por ejemplo, pueda hacer desde acá barco1.avanzar y barco2.avanzar. Ahora bien, noten que dentro de mi automóvil, el automóvil define las propiedades marca y modelo, pero no tiene métodos de acceso. Pero si yo estoy utilizando el código en Kotlin desde Java y quiero ver alguna de las propiedades, los getters y setters se generan automáticamente para que sean manipulables dentro de las convenciones de Java y yo puedo hacer cosas como la que tengo en pantalla, donde acceso a través del getter a una propiedad y si ejecuto la versión en Java vamos a obtener lo siguiente: soy el auto Opel modelo 2010, la marca es Opel y soy un vehículo y avanzo. Entonces Noten que este fue un ejemplo en tiempo real que me fui fumando en este momento. Fumar creo que es una palabra muy guatemalteca que es que me fui inventando en este momento. Pero la compatibilidad, si se usa el IDE adecuado y si conocen, o por lo menos ya desarrollaron varios ejercicios utilizando Kotlin, es bien fácil de implementar. Y por ejemplo, para ir cerrando este pequeño tutorial, si lo que queremos hacer es implementar pattern matching, lo puedo hacer desde Kotlin. Entonces, en mi versión en Kotlin, donde tengo declarado B1, B2 y B3, vamos a crear una nueva función. Noten que las funciones son ciudadanos de primer nivel. Lo que me dice entonces que no necesito generar una clase para que las funciones puedan ser ejecutadas. Y podríamos decir, retornar a partir de una expresión cuando reciba vehículo y colocar alternativas. Si el vehículo es automóvil, Vamos a dar como respuesta a la expresión soy un auto. Pero si el vehículo es una motocicleta, vamos a dar como resultado de la expresión eh, soy una moto itálica. Y si no tengo ninguna de estas expresiones, decimos no se sabe el tipo de vehículo. Ahora, ¿Cómo se haría entonces el casting? Noten que el operador IS automáticamente chequea si vehículo es una instancia de automóvil y en caso sí lo sea, ejecuta el código de la expresión que se retorna a partir de la función. Si es motocicleta, hace automáticamente el casting y automáticamente puede venir y producir un valor alternativo. O si, por ejemplo, quiero que en el caso de motocicleta lo que se imprima sea, soy una moto X o una moto Y, puedo cambiar el comportamiento de la expresión. Si regresamos a mi función original, yo tengo declarados dos, tres vehículos. Y al invocar esta función, diríamos doSelection, la voy a invocar utilizando la moto, B2. Entonces diríamos bar, frase, es igual a doSelection, B2, y posteriormente... Imprimimos la frase. ¿Cuál sería el resultado de este código? ¿O cuál creen ustedes que sería? La respuesta es, soy una moto itálica. Entonces, aquí se combinaron la mayoría de conceptos que revisamos durante los slides. Y los voy a ir repasando para cerrar esta primera parte. El primero es que podemos declarar código en Java y este código en Java tiene que ser compatible con código en Kotlin porque al final la ejecución es a nivel de bytecode y máquina virtual una vez que declaramos código en Java, este código en Java por ejemplo la clase vehículo fue la base de la clase automóvil para la cual declaré una herencia y a partir de un constructor conciso con dos propiedades que se van a generar automáticamente sus métodos de acceso y sus métodos de mutación lo subo hacia el constructor superior, lo que ustedes harían con la palabra reservada super si estuvieran utilizando Java. Además de eso, pude utilizar la palabra reservada override para sobrescribir el comportamiento específico de automóvil. Hice lo mismo para motocicleta, que también puedo declarar valores determinados para las propiedades, e mismo para un single de un media, en el cual ejecuté un single que tiene las mismas propiedades de un segundo constructor y que todos al final del día son clases o instantes que pueden tomar la forma específica. Luego de eso declaré las variables como una variable polimórfica que puede ser instanciada de distintas formas. En la primera soy explícito con los argumentos en la segunda uso los argumentos implícitos y en la tercera utilizo la instancia única de mi singleton. Por último, ese singleton, lo, o esas instancias, perdón, las envío a una función de primer nivel en la cual se recibe como argumento, este argumento se procesa en una expresión a través de pattern matching y el casting es automático. Entonces vean que en conceptos en sí, yo no estoy inventando ningún concepto que no puedan implementar en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. La belleza de estos lenguajes, como Kotlin, Swift o TypeScript, si nos vamos un poco fuera de la JVM, es que todas estas ideas han sido ampliamente aceptadas y como tal, se están integrando de forma explícita en nuestros nuestros lenguajes de programación y podemos esperar que todas estas ideas vayan a aparecer de aquí a poco también en lenguajes de programación más tradicionales como C Sharp o como Java. Ahora, ¿por qué no lo hacen de inmediato si son tan populares? Eh, lo que sucede es que las aplicaciones en Java tienen 25 años allá afuera. Aplicaciones que probablemente tienen a la banca, si nos damos a casos específicos, tienen a la bolsa de valores. Y si ustedes meten código en Java que hace que la, se caiga la bolsa de valores en Nueva York, ¿Qué creen que le va a pasar ahora Oracle o a Redcat o quien sea que le esté dando soporte? Entonces, son dos abordajes diferentes de dar soporte a nuevas características en nuestros lenguajes de programación. Entonces, esto era solo una pequeña introducción a Corte. Les voy a mostrar un segundo demo. Este ya no lo voy a programar. Ya lo tengo programado por cuestiones de tiempo. Y pasamos a los sorteos. No sé si tienen alguna duda en este momento. que aquí tienen una duda todo good thanks okay thanks to you <ríe> okay eh, bueno para ir cerrando vamos a, hacer, les voy a mostrar solo una demo más productiva todo bien con un lenguaje de programación pero qué pasa si queremos hacer cosas más complejas lo más complejo que a mí se me ocurrió la primera vez que probé Kotlin y su factibilidad para hacer programación backend, es combinar Kotlin con Eclipse en MicroProfile y con Java EE, lo que implica que lo iba a combinar con persistencia de datos, creación de objetos en REST, creación de controladores, eh, Entity Managers, todo aquello que ustedes puedan considerar complicado en una aplicación hecha con Java EE o incluso con el mismo Spring Boot también dice que soporta oficialmente Kotlin y es, porque es posible crear proyectos así de complejos utilizando Kotlin como lenguaje de programación. Entonces, lo que sí tienen que hacer a man, si quieren dar soporte a Kotlin, es que tienen que configurar manualmente Maven operator agregar sus dependencias correctamente, como en esta demo yo agregué además de MicroProfile, Jakarta EE, Arquillian para hacer testing y JUnit, y tienen que configurar tanto el plugin de Maven como el plugin de Cutting para que se comporte de forma particular y dar soporte a sus aplicaciones. Entonces, eh, una dependencia que voy a utilizar en este proyecto es MicroProfile, que me permite un API de microservicios para Java EE. No tengo mucho que hablar de esto, esto es para otra presentación. Además de esto, estoy obligado a agregar la dependencia explícita de STDLIF, pero noten que ahora sí le dije, quiero que el mínimo sea la versión para el JDK8. Si ustedes no colocan cuál es la versión, por defecto, STD-Lit da soporte para JDK6, que puede que en un futuro ya no se ejecute en otras máquinas virtuales de Java más modernas. Luego de esto, tengo que configurar el Maven Compiler Plugin, básicamente solo tener claras cuáles son las fases de ejecución. Y algo que es bien particular es que existe un plugin específico para Kotlin con Maven. Que se conoce como Kotlin Maven Plugin. Si ustedes van a utilizar Kotlin con frameworks tradicionales en Java, entiéndase Spring, Java, si son más específicos con Jersey, con Java Beans, con Java, ustedes ponen el nombre del framework. Un concepto dentro de Java son las clases proxy. o en otras palabras que a partir de una clase el servidor de aplicaciones o runtime hereda esa clase automáticamente e inyecta todas las dependencias. Para que eso sea posible en Kotlin, ustedes tienen que explícitamente decir que sus clases son abiertas, o en otras palabras, permiten que se hereden, y que esto va a aplicar hacia todas aquellas que tengan anotaciones que son específicas de su framework. Yo, por ejemplo, estoy utilizando todas las anotaciones específicas de Java EE, ¿Y cómo se vería el código? Si tienen más dudas al respecto, yo hace tiempo escribí un tutorial o un, libro o un post en d acerca de cómo utilizar Kotlin con Java EE. Y este código lo van a encontrar completo dentro de mi Git en la siguiente URL. Ahora bien, ¿cómo se vería en el código? Por ejemplo, si utilizaran entidades en JPA que van a persistir hacia bases de datos, podrían ahí sí utilizar un Data Class. Y utilizar, por ejemplo, Nullable Types en aquellos que saben que específicamente tienen que ser nulos para que funcionen con la persistencia de datos, que es lo común al momento en que utilizan frameworks con JPA, sea Eclipse Link o sea ya, eh, Iberrate o alguna otra implementación de JPA, que se quitaron aquí los GET y los SET. Pero si, por ejemplo, quieren un repositorio en CDI y van a utilizar inyección de dependencias tradicional tienen que agregar late-init para decirle al compilador, esto en algún momento va a ser instanciado, pero no en el momento de la compilación. Eh, aquí tienen dos preguntas. Primera es si puedo compartir la URL del post. Se los voy a compartir nuevamente al final. ¿Se puede correr Kotlin en NetBeans? No, la respuesta corta ahí es no, no se puede. No tiene soporte para Kotlin. Eh, si por ejemplo quisiera hacer un repositorio en CDI... Eh, yo podría crear métodos para crear a partir de Persistent, para actualizar, para hacer búsquedas por ID o para eliminar. Para los que han utilizado Java EE, saben que estos métodos son repetitivos, son casi siempre lo mismo, y como son de una única línea, los podemos volver expressions de una sola línea para tener dados o Data Access Objects concisos. Entonces, aquí estoy utilizando Single Expression Functions o One Line Methods. Por último, un feature que es interesante, pero no les mostré, es que dentro de Kotlin ustedes pueden definir eh, strings multilínea. Este es el uso más común que yo le doy a los strings multilínea, que pueden escribir páginas HTML completas o instrucciones con JPQL sin necesidad de estar concatenando texto. Por último, eh, si quisiéramos hacer un controlador con jax RS, noten que el código se parece bastante al código que ya usamos en Java EE. Lo único es que al momento de inyectar dependencias, yo tengo que ser explícito y decir, esto va a ser inicializado posteriormente, pero no puede ser nulo para que esta clase funcione. Por eso le coloco un late in. Entonces, eh, pues, ¿cómo se vería esto en ejecución? Se los voy a mostrar así rapidito este, este programa y procedemos al cierre de la charla. Cambio de ventana. Y mi ventana va a ser un proyecto completo. Solo la rastro por acá. Ok. Entonces, esto sí ya sería un proyecto empresarial utilizando Kotlin. Cosas que les pueden parecer útiles frente a Java tradicional sería, por ejemplo, la clase de persistencia. Noten que aquí estoy utilizando todas las anotaciones de JPA. Tiene las propiedades que serían las columnas dentro de una tabla. Pero no estoy obligado a colocar el get y -E set porque estos van a ser generados automáticamente por el compilador. Sería comparable a lo que hacen bibliotecas como Lombok. Si, por ejemplo, quiero crear un controlador para persistir estos datos y quiero crear un repositorio para persistir estos datos, noten que los métodos que estoy utilizando en este momento, tengo que hacer una inyección de dependencia en la cual inicializo un entity manager que representa la base de datos. Tengo un método de inicialización con las típicas anotaciones de Java EE. Y todos aquellos métodos que quieran actualizar, se pueden escribir en una sola línea de una forma concisa. último Si quieren un método más completo, donde tengo una consulta en JPQL, yo puedo escribirla directamente desde un bloque de texto y noten que en este caso estoy utilizando IntelliJ, también me completa el código de forma type safe al momento de que escribo la query. Entonces es algo bien útil. Esto solo se los voy a mostrar en funcionamiento. Entonces yo ya tengo compilado este proyecto y lo puedo utilizar a través de Docker. En el momento que lo ejecuto con Docker, se ejecuta una máquina virtual de Java y adicionalmente a esto se está ejecutando... Eh, Payara, en otras palabras, la, el que tomó el camino que originalmente tenía Glassfish. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Glassfish ni Payara explícitamente dicen que soportan Kotlin, pero si lo usan o conocen la compatibilidad de Kotlin, al final del día es bytecode que se ejecuta sobre un application server, y este application server se ejecuta a su vez sobre una máquina virtual de Java. Entonces, el código hecho en Kotlin, yo lo compilo con Maven. Y a partir de esto yo puedo ver distintos endpoints en REST que yo puedo utilizar. Si les comparto entonces un navegador web, vamos a abrir por acá Chrome. Y les voy a mostrar el resultado en Google Chrome. Este... Aquí okay, ahora sí les comparto la pantalla completa. Ok, aquí estoy en Google Chrome. Entonces, por ejemplo, voy a localhost 4000, que es el puerto con el que estoy utilizando Payar. Eh, Me tiene que responder un not found, pero ya se está ejecutando el servidor de aplicaciones. Si voy específicamente a mi proyecto, que denominé integrume como rest hello, yo voy a ver que al final del día solo se está ejecutando código en Java dentro de un contenedor, código en Kotlin, dentro de un contenedor con Payara Micro, dentro de una máquina virtual de Java y todo es compatible automáticamente. Entonces, todas esas construcciones modernas que vimos utilizando Kotlin y que la gente ya utiliza en Android, si ustedes tienen el presupuesto para hacerlo, pueden crear aplicaciones empresariales completas con Application Servers utilizando también Kotlin, si le ven una ventaja competitiva. Eh, esta presentación, a su vez, era parte de una presentación más grande, donde esto se sube ahora con el cloud, pero no es el objetivo del día de hoy, sino solo era mostrarles eh, Kotlin versus Java. Entonces, ¿qué cosas me resultan interesantes a mí como programador Java?, el tipado estático, yo soy fanático de los lenguajes de tipado estático, entonces me gusta esa parte de Kotlin. La interoperabilidad con Java, como ustedes la vieron, es bastante buena. Tiene tanto soporte de orientación a objetos como funcional. El null safety en las extension functions son cosas interesantes. El que les llamó mucho la atención a ustedes, y a la mayoría también les llama la atención en los data glaces. Y las funciones que se pueden utilizar como expresiones, entonces se pueden escribir de forma simple. Ahora, algunos datos interesantes. Como ya les había comentado originalmente, la gente que creó Kotlin, a su vez, son personas que sabían mucho de Java. Entonces, Effective Java es un libro que para el programador Java es casi una biblia, porque ahí es donde se implementan por primera vez, o por lo menos por primera vez de forma correcta y entendible, patrones como Inmutabilidad, Patron Builder, Singleton Overrides, final by Default, variance by Generics, Kotlin solo tomó todos esos conceptos y los implementó directamente en el lenguaje para que no sean un patrón, y ha ido tomando distintas ideas de distintos lenguajes de la JVM, por ejemplo, el uso de operadores Elvis es igual que en Groovy, la inferencia de tipos es exactamente la misma que en escala, el concepto de inmutabilidad es el mismo que en escala, así como los identificadores, el manejo de nulos ya se tenía también en Groovy, y la definición de funciones también en Groovy. Entonces, hay mucha gente que... Groovy es otro lenguaje de programación de la JVM. Entonces, hay mucha gente que argumenta que Kotlin solo copió las mejores ideas de Java, y las de Groovy, y las de Scala. La respuesta es sí, o sea, si ya existían, eso es lo que a la larga hacen todos los lenguajes de programación, implementan las mejores ideas que ya se probaron en otros lenguajes. Ahora bien, ¿y qué pasó con Java? Entonces, si ustedes le preguntan a un programador en Andrés, les va a decir que Java está muerto, pero... Lo cierto es que yo vengo escuchando eso desde 2005 y si le preguntan a otras personas en Java, les van a decir que ya está muriendo desde el día que lo presentaron. Es simplemente otro lenguaje de programación y el ecosistema en Java sigue siendo activo y va a continuar durante muchos años con cosas como Spring, Micronaut, Microprofile, GraalVM, son proyectos dentro del ecosistema Java y que ustedes pueden tomar ventaja en Kotlin. ¿Por Java sigue siendo importante? Probablemente hoy en día por el raw performance, porque la mayoría de aplicaciones de alto desempeño para transaccionalidad, como Apache Beam, Spark o Hadoop son aplicaciones que se ejecutan en la máquina virtual de Java. Por todas las herramientas, los CIDES, Maven, Drivers para RDBMS, el ecosistema de Java que es soportado por empresas como Twitter, Alibaba, Spotify, etc. Yo no creo que Java vaya a morir, de hecho, creo que va a pasar todo lo contrario y muchas ideas que ya se probaron en Kotlin ahorita están apareciendo en Java. Entonces yo lo resumiría lo siguiente. Si ustedes aprenden los nuevos bloques y expresiones, lo que van a obtener con Kotlin es código conciso. La interoperabilidad con Java es buena. Si lo ven desde el punto de vista de hacer dinero, es una oportunidad de que los desarrolladores Android también se conviertan en desarrolladores backend. O si ustedes como programadores ya saben Kotlin, ya pueden actuar tanto en mobile como en backend. Entonces es un nuevo abordaje... Full stack. Desventajas. Los que son desventajas para mí, si utilizan application servers tradicionales, tienen que pagar sí o sí IntelliJ IDEA Ultimate, que alguien se va a ganar el día de hoy. Si yo lo comparo con Java, a mí me costó un poco más aprender Kotlin, a pesar de que ya llevaba años en Java. Tienen que tomar eso muy en cuenta. Mientras más grande sea su base de código, va a tardar más en compilar. Esto es un hecho conocido, porque todas esas facilidades en código tienen un costo que el compilador toma más tiempo en producir el bytecode si lo comparan con Java. Otra es que en ambientes Java tradicionales, la concurrencia se utiliza a través de gestión de threads, mientras que Kotlin propone corrutinas. Entonces, a veces hay cierto choque entre lo que el ecosistema Java propone para código escalable versus lo que propone Kotlin. Y alguna otra desventaja es que muchas de estas características van a ir apareciendo en versiones de Java con proyectos como Amber, Loom, Valhalla o incluso Panama. Y podríamos decir que muchas van a estar ya consolidadas a partir de Java 18. Ya se están viendo a partir de Java 14. Eh, ¿Qué libro recomiendo? Eh, para Kotlin, realmente, yo lo que recomiendo es un curso, un MOOC que está en Coursera. Es un curso bien pequeñito si ya saben Java, se llama así específicamente Kotlin for Java Developers, que les puede servir para aprender Kotlin como lenguaje de programación. Les voy a compartir un libro. Eh, si no me estoy mal, es el libro de Effective Kotlin. Eh, efectivamente, también les recomiendo el libro de Effective Kotlin. Es un libro chiquito que a mí me sirvió mucho para analizar cómo funcionaba Kotlin. Y les puede servir para... Aprender Kotlin de una forma moderna. Vamos a abrir aquí el chat. Eh, esto. Ah, y por último, pues esta presentación del día de hoy estaba patrocinada por Academics. Si quieren saber más al respecto, no solo de cursos de Java, sino de TypeScript, eh, Java avanzado, microservicios y demás, pueden darle un vistazo. Eh, mis 30 segundos de spam. Y, pues, bueno, eso era mi presentación del día de hoy. Entonces, abrimos espacio a preguntas y respuestas y el sorteo final, que sé que mucha gente quiere llevarse su licencia el día de hoy. Entonces, eh, abrimos espacio a preguntas y respuestas y, pues, gracias por su atención. Cualquier cosa, estos son mis contactos. Pueden seguirme en Twitter. Aquí está mi sitio. Ya no publico tanto como antes, pero me, les voy a publicar esta presentación tanto en mi sitio como en Twitter. Entonces, eh, pues, gracias por su atención. No sé si tienen algún otro comentario. Claro, muchas gracias este Víctor. Chicos, um, a todos los que están presentes el día de hoy, ¿alguna pregunta? Aprovechen, aprovechen más caro que esto no es diario. Consultas, preguntas, solo por chat. ¿Qué, te, qué están escribiendo? ¿Por texto? Veamos. Um, bueno, ya recomendaron el libro. Um, ok, cursos. F. <ríe> ok, no eh, preguntas. Tres, bueno. 5, 4. Ahí, ahí hay una de Luis Navarro. Ok, para tener base en Java, bueno, esta va a ser una respuesta polémica, pero yo para tener una buena base en Java recomiendo dos cosas. La primera es que aunque no se examinen, yo sí les recomiendo que estudien el material para certificación en Java. O sea, si toman un libro de Java, van a conocer todos los internos no solo de Java como lenguaje sino de la JVM si lo estudian y tienen el dinero pues en la certificación pero esa es la forma en la cual yo conocí los internos de Java. estudié material de certificación y eventualmente me sirvió para dar un montón de saltos dentro del lenguaje de la JVM y lo segundo lo que sí recomiendo es que revisen el libro de Effective Java, cuando ya sepan Java es un libro que les va a permitir cambiar su forma de pensar y les puede servir para entender conceptos avanzados de programación orientada a objetos que los vuelvan mejores developers. Eso sería mi recomendación. OK. ¿Otra pregunta? Con no, signo de interrogación, no veo ninguna. Signo de interrogación, ¿no? OK. Um, entonces, chicos, mmm, estuvo genial la presentación de Víctor. Ahora vamos con una pregunta. Recuerden que eh, Intel IDEA tiene la versión Ultimate con licencia. Um, ¿Hay otra pregunta? ¿La quieres contestar, Víctor? ¿Cómo puedo migrar Kotlin a Eclipse? Ok, la respuesta es la siguiente. Eclipse sí tiene un plugin oficial de JetBrains para Kotlin. La única limitante es que no se puede mezclar código Kotlin con código Java. O sea, sería crear un proyecto en Maven y que ese proyecto en Maven solo tenga código Kotlin. O, por ejemplo, utilizar los proyectos y arquetipos que tiene el plugin de Kotlin para Eclipse. No es muy bueno si se compara el de IntelliJ, pero es funcional. Eh, si no van a utilizar Application Server, yo sí les recomiendo utilizar IntelliJ IDEA Community. Es fácil, es gratis, es código abierto, entonces eh, esa sería mi, mi respuesta. Bien. Y ahora este la, la pregunta, Víctor, para la, a ver quién estuvo prestando atención y se puede ganar la licencia. Ok, entonces tenemos un sorteo. Repitiendo, el primero que conteste correctamente en el chat se lleva 400 dólares en una licencia de, de IntelliJ no, no directo, sino en una licencia IntelliJ o realmente cualquier producto de JetBrains que así es como funciona el sorteo, ¿verdad Omar? Sí, así es Ok, entonces, eh, ¿cómo funcionaría? es así: Les hago una pregunta, el primero en el chat que le responda se lleva su licencia y contactan a Omar si él él es el responsable, si no aparece la licencia después entonces, la, la pregunta es la siguiente. Yo les mencioné que existen tres formas de declarar funciones en Kotlin. Por lo menos, tres formas. ¿Cuáles serían estas tres? Vamos a cerrar los slides. Esperando. Okay, Ahí está mutable, inmutable. Ok, no en Tres formas de declarar funciones Funciones Mario Moreno Mario Moreno, funciones de primer nivel Sí, de instancia también Y extensiones, sí, eso es correcto La verdad es que sí Entonces Mario ¿Sí? se ganó su licencia IntelliJ eh, Aplausos virtuales ahí para Mario Que se escuchen Felicitaciones Mario Este, Nos dejas el... el... Eh, tu correo electrónico en el, en el. No sé si nos vas a contactar al el grupo, al correo, electro, al correo electrónico para no publicar tu correo por aquí o por donde tú quieras. Eh, muy bien, que haya prestado atención, muy bien que te haya servido y este. Ah, felicitaciones, ¿no? A ver si lo, le saca el jugo con Kotlin o con Java. Víctor. Eh, Mario sí. bueno, eh, Tal vez te, pod podría esperar Mario después de terminar para así, este hacerle también las recomendaciones. Ah, sí, también, se puede quedar con nosotros en... en, en Mario, ¿estás en, en Slack, en el grupo de... Perdón, en el grupo de Telegram? Mario? No, ya sé... Eh, no. En el grupo de Telegram estás está unido. Ok, entonces... Quédate, quédate después de la reunión, entonces, para que conversemos con lo de la licencia. Víctor. Omar, disculpa, pero ¿puedes compartir también para los, los, los nuevos participantes? El grupo de Telegram. grupo de Telegram, ok, está bien. Sí, lo podemos compartir. Es El grupo de Telegram que tenemos para comunicación inmediata. Sí, sí, sí siempre, siempre, siempre se comparten cosas muy buenas e interesantes, la verdad. Tenemos un feedback ahí. Eh, bueno, entonces, este, felicidades Mario, ahí te comunicas con nosotros, o te quedas con te quedas con nosotros después de, después de la llamada. Por ahora queremos agradecer a el, el tiempo y la exposición de Víctor, genial presentación, siempre te veo de buen humor, Víctor. Creo que no te está afectando la, la, la, la cuarentena. Somos programadores. Que... No, muchas gracias a ustedes. Eh, Recuerden que los slides ahorita los publico en mi Twitter, y supongo que ustedes también los distribuyen en sus canales, entonces correcto, eh, lo subo en unos instantes y pues gracias de nuevo por la atención ahí disculpen los problemas técnicos pero creo que Meet eh, nos jugó un poco mal hoy para algunas personas ¿eh? sí, pero al final no, creo bien. que todo, todo bien estamos aprendiendo de, de la plataforma, ya probamos Meet así que ya vimos que tener tal vez algunos problemas vamos a ver si lo hacemos una sesión con otra, ya sea con o con otra tecnología más adelante este, esperamos tenerte de vuelta también, ahí está pidiendo los muchachos que compartan el, el eh, el, los slides bueno ya saben pueden seguir a pueden seguir a víctor en, en sus redes sociales es este te, tú tenías tus enlaces víctor publicado entonces ahí sí, lo pueden revisar también lo siguen a víctor eh, no no no pueden, pueden revisar también su repositorio en github que también ahí se nota que ha trabajado bastante esta última semana espero que no sea la última vez que te tengamos por aquí víctor Ah, pues ahí, al contrario, pues más que encantado para estar. Y sí, aprovechando la, el spam, mañana también sí. hay meetup del grupo de usuarios ya de Guatemala. Es que ahora los meetups son mundiales, entonces mañana vamos a tener un ponente de, de Costa Rica, que va a estar hablando de Amazon, producciones excelente. con AWS, con, con Quarkus. Acá les dejo excelente. el enlace. Pues, sí. Excelente. Y ya compartieron este enlace, correcto. Sí, eh. okay, y vamos a estar mañana también Mañana 6 mañana charla, mano. Sí, sí. sí, sí. Mañana, mañana ya está el espectador. Sí, sí. No, mañana sí. yo también doy una charla, pero en Cali, en la ciudad de Cali. Ah, sí, okay. sí, pero sí, yeah. no, por una empresa. sí ¿A hay mañana esa charla de, de, de, de, de Guatemala? Veamos, Soluciones Lambda, sí, se ve interesante. También hay mañana charla de Soul eh, so Java en, en Brasil. Imagínate. Eh. Sí, a las, Ay, no a, a, a, a, la, a las cuatro de la tarde acá ah. Sí, va a estar muy te buena te te te te te te te te Sí, sí ¿Hola? ¿A la mañana hay para escoger? Sí, sí, me sí, hay escoger bastante La mañana hay que distraerse bastante, ya. Ay, ya que sí. bastante. Sí. Mañana tenemos la de alta disponibilidad acá también También. Sí, sí, eh, mejor dicho <risa> <risa> Hay que hacer agenda bueno, muchachos, excelente. Me parece que fue genial la reunión el día de hoy. Eh, aprendimos bastante. Me pareció que estuvo entretenido también, a pesar de los problemas técnicos. Este, sabemos que hacemos, saben que hacemos esto para compartir conocimiento con todos ustedes. Y, bueno, sigamos en contacto y esperamos también un feedback de su parte y que sea útil. Vamos a seguir ahí compartiendo con ustedes y ustedes también pueden compartir con nosotros. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches, Víctor. Buenas noches muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Muchachos. Eh, los likes nos acaba de compartir en mi Twitter por si lo necesitan. Ok. No. Muchas gracias Víctor. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos. Bye.